Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos A Final Boss Project, muchos se preguntarán David, ¿qué te ha pasado? ¿Te has muerto? ¿Has pasado A un plano más importante? No, simplemente tenía depresión He estado en cama dos semanas, han sido dos semanas Duras de no levantarme Por cambios de medicación, pero deciros que ya estoy aquí Proyecto Wotobi sigue en marcha eh, Y en la medida que pueda voy a seguir dándole, dándole caña, decir que las cajas Seguimos igual con el tema de las cajas eh, Es una cosa que seguiremos Promocionando, nuestras cajas de Proyecto Wotobi. deciros que ahora más que nunca me noto con ganas y afronto los 31 años eh, bajando de peso de una manera eh, abismal porque ya me encuentro en 92 kilos y bueno, está siendo un proceso complicado, no lo digo que no pero sí que es verdad que vamos a intentar que esto pues poco a poco te gane más tendencia porque le quiero meter más al canal de YouTube y en ganas ya de llegar a los mil a, a los seguidores y conseguir la placa y bueno, quería mandaros un mensaje, quería mandaros un mensaje de que Pase lo que pase, no te rindas, métele ganas a la vida, hoy es un día precioso, lo tienes que disfrutar, disfrútalo con tu pareja, con tus amigos, con tu perro, con tu pájaro, con lo que sea, pero tenemos que disfrutar de las cosas, es importante. Eh, cuando uno pasa tanto tiempo en cama, eh, le va dando vueltas a las cosas y al final pues, le encuentra sentido algunas cosas. Pasar tiempo con vuestros familiares, pasar tiempo con vuestra familia, aprender a disfrutar de la vida... Y sobre todo, no rayéis, porque no, no, vale, no vale la pena. Eh, ya os digo, han sido dos semanas de no dormir nada, es decir, estar en cama y sin poder dormir aparte por el cambio de medicación. Pero bueno, eh, han sido dos semanas para reflexionar, pensar y ver cómo enfocar las cosas. Y sobre todo, viendo la vida en perspectiva, porque es lo que, lo que ocurre cuando tienes tanto tiempo para pensar. Eh, pues bueno, simplemente querer deciros que, que le metáis ganas a la vida, que no os rindáis y que, y que luchéis, porque eso es lo más importante. Eh, seguimos a tope, eh, ahora ya empezaremos a publicar juegos otra, otra temporada. Y nada chicos, que os quiero muchísimo, ¿de acuerdo? Este capítulo va a ser corto y a partir de la mañana ya volvemos con las temáticas. Pero lo más importante es saber que estáis aquí a mi lado y que gracias a vosotros esto sigue viento un poco a toda vela. Un abrazo y hasta la próxima.